Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, y hoy tenemos dos noticias que quiero compartir con todos ustedes. Primero y principal, tenemos una nueva novedad, valga la redundancia, porque está saliendo en el Super Test un nuevo tanque premium, bien, tanque premium de tier 8 polaco. Bien, todo lo que veníamos hablando de la rama de los medios polacos y demás. Bueno, acá tenemos un poquito de eso, chicos. Y fíjense que tenemos aquí las, las características, podríamos decir entonces, de lo que tiene que ver con este, con este vehículo. Bien, eh, vamos a repasar un poquito entonces lo que tiene que ver con estas características que va a tener en principio, podríamos decirlo así, en principio, este tanque eh, de Tier 8 premium polaco bien bueno decimos entonces que tiene 320 de daño promedio por disparo con munición penetrante o perforante con 208 milímetros de penetración bien y entonces con eh, después tenemos una, una munición APCR que penetra unos 252 milímetros y va a pegar va a pegar exactamente lo mismo 320 con una munición al final explosiva, podríamos decir, de alto explosivo, que eh, penetrará unos 53 milímetros y sacará unos 420 de daño. Creo que está dentro del promedio de los, de los tanques premium de tier 8 más o menos, de los que tienen este tipo de cañón. Eh, después, ¿qué más podemos decir, chicos? A ver, eh, tiene un tiempo de recarga de 10.5 segundos. Eh, tiene un cañón de 105 Eso también quería recalcarlo Más que nada para que sepan Tiene un tiempo de recarga de 10.5 Una dispersión de 0.36 Lo que la verdad No termina de ser del todo malo No termina de ser del todo bueno Es una dispersión normal Podríamos decirlo así por lo menos Después tenemos un cierre de retícula Me tomo mi cafecillo Porque tengo mucho frío Eh... Paréntesis, en el medio un paréntesis Gracias a todos los que ayer en los mensajes En los comentarios del video Me dejaron ahí, curate Nando Recuperate, tomate un té y me dieron todas sus recetas Estuve haciendo un par de las recetas Que me mandaron y la verdad que me siento Bastante, bastante mejor, así que gracias a Dios Estoy recuperándome Estaba con mucho, con esta laringitis Faringo, laringitis, no sé qué Que no me dejaba respirar bien eh, Nada, me, me, me agito Bastante, pero bueno, ahora estoy, estoy un poco mejor Bueno Cierro paréntesis, cierre de retícula eh, de 2.3 segundos, eh, velocidad de giro de la torreta de 43 grados por segundo Va a tener una depresión de cañón de menos 6 y va a tener una elevación de 17 grados Bien chicos, uh, lo que lo va a hacer eh, un tanque en el cual vas a tener que estar dentro de todo bien posicionado Porque al tener menos 6 grados de depresión, pensá que algunos pesados ya tienen eso eh, y este es un tanque medio le hubiese venido bien unos menos 7 grados puede ser que hubiese tenido algún tipo de ventajita, una pequeña ventaja sobre los pesados pero incluso los rusos que ya de por sí no tienen depresión de cañón tienen menos 6, entonces algunos tienen menos 5, si es verdad pero otros ya tienen menos 6, ya vienen con menos 6 entonces eh, puede que la, la pases un poco mal <ríe> en ese sentido eh, bueno, la capacidad de proyectiles es de 35, podríamos decir, entonces. Eh, y lo que tiene que ver con movilidad, chicos. A ver, velocidad máxima de 50 km por hora va a alcanzar. Y en reversa, unos 20 km por hora. Lo que no está nada mal. La potencia específica es de... Perdón, la potencia de motor es de 620. Y la relación de peso-potencia... O sea, la potencia específica, podríamos decir, es de 17 caballos por tonelada. Lo cual, a ver. Eh, se me hace. Se me hace que va a ser un tanque medio. Un mediano medio pesadete. A nivel movilidad. Por lo menos por ahora. Creo que si lo quieren hacer un poquito especial en algún punto. Eh, no digo ni que esté roto ni mucho menos. Pero sí que lo hagan un poquito mejor. Tendrán que darle un poquito más de potencia o mejorarle algo, porque la verdad que las características, las características en sí, el tanque, eh, son bastante normalitas, podríamos decirlo así, por lo menos, va a ser un, sería un buen entrenador de tripulaciones de la, de la nueva rama de medios polacos, bueno, además aquellos que tengan el Pudel y demás, pero, creo que no, no, no, digamos, no destaca por nada, eso es lo que viste que por lo general los tanques tienen algo algo que los hace destacar bueno en este caso podría ser esto que viene ahora a ver vamos a ver puntos de vida 1300 dentro de la media ni más ni menos está dentro de lo normal correcto podríamos decir eh, pensar que hay otros tanques como el panther 88 premium alemán de tier 8 tiene 1500 puntos de vida este tiene 1300 pero después está dentro del promedio más o menos de los de los premium medianos eh, bueno, te, lo que es blindaje de chasis, 80 frontal. Tenemos 80 de frente, tenemos 75 de laterales y tenemos 45 traseros. Bien. Con lo cual, somos un tier 8 con 80 milímetros de blindaje. Sí, inclinado, todo lo que quieras, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Puedes llegar a sacar algún rebotito, pero... Está complicado, está complicada la cosa. Eh, y acá se viene lo chido, podríamos decir, que supongamos y esperemos que sea esto lo chido. Eh, 190 milímetros de torreta frontal, 110 de torreta lateral y 90 trasero de torreta. Creo que eso sería uno de los puntos fuertes del tanque, en el sentido de que mm, vas a poder, tipo... Eh, atrás de una pequeña loma, tratar de asomar un poco el chasis lo menos posible y tratar de sacar la torreta eh, y disparar a medias distancias. Tampoco te puedes ir muy lejos porque la dispersión a 100 metros es de 0,36. Eh, tampoco puedes estar tan en primera línea porque la recarga es de eh, 10,5 segundos. Es una recarga un poco elevada, me parece. Para, pegar, para hacer un medio me parece un poco elevado. Pero bueno, no sé, habrá que verlo, habrá que verlo O sea, eh, bueno, para View Range, o sea, lo que tiene que ver con Detección, 380 metros Si lo equipás y si lo pones full, seguramente Vas a llegar a tener una buena visión, unos 400 Y pico de metros, segurísimo Eso, ponerle el gancho eh, Pero bueno chicos Acá tengo un par de Imagines all the people imagine all the people Ahí se ve Sí, perfecto, ¿no? Se ve joya la verdad que el tanque así está bueno Está lindo, me parece estéticamente bonito Podríamos decirlo Y además que tiene este aire Este aire de, de novedad De que es polaco y eso está, eso está muy bueno eh, Yo soy así medio, medio cholulo de las cosas nuevas que salen Me gusta tener todo lo nuevo Y que lo nuevo estar ahí a, al, al pie del cañón fíjate lo que decíamos de la depresión Está en una parte alta y no le baja el cañón Es que Acá, por ejemplo, justamente esta foto mira, vas a tener que asomarte Un poco más todavía incluso Para poder disparar a los que están abajo Y no muy pegados Porque no vas a pegarla a los que tenés bien, bien abajo Con esos menos 6 grados Otra vez lo mismo, fíjate que están en una, una... Están en la vía Que después tenés la bajada eh... Y no, no, no está bajando todo el cañón Pero no creo que le baje mucho más que eso Sinceramente, os lo digo, tío. Pero es lindo, es lindo. Me gusta, me gusta el cañón. Me gusta el cañón, me gusta la forma que tiene, me gusta esos faldones. Um, me gusta la ametralladora arriba también. Ese, ese tronco ahí muy, muy ruso, muy soviético. La verdad que es bastante rusito, pareciera el tanque se supone que los polacos, a ver, no es que se supone pero a nivel histórico los polacos han tenido una mezcla entre lo que es la Unión Soviética y, y Alemania de hecho de hecho, hablando un poquito de historia para aquellos que somos fanáticos de la historia eh, pensá que en la segunda guerra se han dividido tanto Alemania como Rusia, como la Unión Soviética se habían eh, dividido el 50% del país para cada uno o, más o menos así, digamos, ¿no? Se, se dividieron en dos partes eh, lo que es Polonia, cuando firmaron un tratado ambos países y, y tomaron posesión de él. Con lo cual tiene un poquito de las raíces alemanas y tiene un poco de raíces también eh, soviéticas, ¿no? Pero bueno, acá pudieron ver más o menos lo que es el tanque. La verdad que está, está lindo. Se los paso así rapidito para que lo puedan ver bien, apreciar bien. Pero me gusta, me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho. Esperemos que esa torreta aguante más de lo que uno espera, porque si no es que estamos medios complicados medios en el horno. Ojo con los faldones laterales que yo supongo que quiero creer, ¿no? Que evitarán que las que las hit penetren, supongo, quiero creer, espero. Espero. Bueno chicos, eso, eso como novedad. Tenemos este tanque premium polaco que está en el Supertest. Les recuerdo que el Supertest es un servidor totalmente de prueba. Bien, puede que después decían que esos 320 no pasan a ser 320, que pasan a ser 360. Y ahí, bueno, ojo, podría llegar a ser. Pero para mí tienen que darle algo más a este tanque. Está como muy, está como demasiado chato, demasiado normalito. Me parece que algo más o algo, algo que lo haga un poco característico, por ejemplo, un poquito más de depresión o subirle un poco el daño o o bajarle un poco la, la dispersión no sé, algo, algo que lo caracterice, porque hasta ahora no tiene nada fuera de lo común, no es un tanque más, un tanque normal, digamos, a eso voy bueno chicos, y después, otra de las cuestiones porque si no me, me, me, me enrollo hablando con lo mismo siempre, y siempre termino ahí diciendo eh, tardando cuatro horas para decir lo mismo, bueno Tank Rewards, chicos No se pierdan el Tank Rewards O Tank Rewards, como quieran decirle Tenemos eh, En esta ocasión el Tank Rewards Del día de Recompensas Blindadas Conmemora el 76 aniversario De la operación Overlord, el desembarco En Normandía, básicamente La histórica campaña que permitió a los aliados Quedarse con la victoria en el frente occidental completa misiones, obtener ficha de recompensas blindadas Y canje la las recompensas para el juego Bueno, a ver eh, les voy a estar dejando abajo el link De lo que es este Tank Rewards Versión <coughs> Perdón, versión argentina Versión, mejor dicho, latinoamericana Pero está justo en Tank Rewards SR Por eso lo, lo dejaré ahí, para que lo tengan ahí traducido Si no lo tienen en inglés también Como quieran ustedes um, A ver chicos, para los que no juegan esto mmm, Yo les recomiendo realmente que lo jueguen Yo este mes sí lo voy a jugar este mes voy a estar muy a full Con respecto al WOT A diferencia de meses anteriores que venía medio Tranquilarda la cosa, medio tranquila Pero este mes sí voy a darle eh, Tenemos que completar varias misiones Básicamente Acá tenés las restricciones Que te dicen, batallas aleatorias Grandes batallas en escaramuzas, en avances En vehículos de nivel 2 y superior Una vez por día, si jugás ya te dan 100 fichas Así tenés que ir completando esto Te van dando estos tokens o fichas y a medida que vas coleccionando, vas desbloqueando etapas. Y vas eligiendo tu propia recompensa. Por ejemplo, puedes elegir la eh, personalización. Puedes elegir eh, estas reservas de combate. O puedes elegir consumibles. Después seguís desbloqueando categorías. Y puedes elegir entre equipamiento, entre comida, paquetes de estilo. La categoría 3 son fragmentos. Fragmentos de la URSS. Fomento de Estados Unidos... Alemanes... Quita reparación... Grande... Eh, eh, eh. Después llegamos a la categoría 4... Acá se empieza a poner chido la cosa... Y te dan recompensa de por 5... 3 eh, días de cuenta premium... Y un espacio de garage... Y equipamiento... Eh, a ver... Yo que elegiría entre todo esto... Porque la verdad es que no lo, es, no lo vi... Es que depende mucho de cada uno... Chicos... Yo les recomiendo... Que... Por ejemplo... Lo que son personalización... Si sos más nuevo tirando en el juego... Y estás medio medio leveleando tanques y esas cosas Te recomiendo que vayas por progreso Bien, porque tenés 7 reservas de combate por 2 horas 100% de bonificación en la experiencia obtenida Activás reserva y activás rápido, ¿entendés? Eh, leveleas tripulaciones rápido, 300% de experiencia ¿Entendés? Sacaste 1000 es 3 veces más Tenés un montón de chances de progresar mucho más rápido Después acá elegiría las ópticas siempre, no, esto estilo Ranger, esto los estilos, a mí la verdad que no me interesa nada, porque nada no, son solamente pinturitas, no, no, no me importa. Eh, podría hacer raciones, pero el equipamiento va siempre, siempre, porque ya sea que tengas un tanque X u otro, siempre lo vas a tener que equipar, y esto siempre te van a ir bien. Eh, ópticas y apuntamiento, acá tenemos fragmentos, bueno, esto ya depende bien de cada uno, depende de lo que tengas. En mi caso, yo utilizaría... Eh, me quedaría con este, con fragmentos universales. Pero porque tengo consumibles una, un montonazo, una banda. Entonces mucho no me sirve. Eh, y fíjense que todos te vienen con cupones de descuento. Eso aprovechenlo, chicos. Si tienen alguna posibilidad alguna vez de comprarse... No sé. Algún tanque, orito o lo que sea que te vayan a comprar. Utilicen este cupón de un 20% de descuento, por ejemplo. Bueno, acá, acá yo me saco directamente o la barra de carga de calibre grande y la caja de herramienta o el espacio más los 3 días de cuenta premium, depende de cada uno. Eh, pero creo que sí, me sacaría el espacio y los 3 días. Si los aprovechás bien, te conviene ese. Si no tenés tanto tiempo de jugar, y bueno, saca esto porque si no los 3 días de cuenta premium no te van a servir de mucho. Y fíjense que las recompensas están muy buenas, chicos. Tenemos el Sherman BC Farfly. El Thunderbolt de tier 6, mediano de tier 6. Y el Krupp Waffen Waffentrager, el Steir WT o WT. Más eh, espacio de garage, más espacio de garage, seguramente más espacio de garage. En caso de que tengas los tres ya que ya dices, bueno, ¿para qué quiero esto? Si ya Bueno, tenés una semana de cuenta premium. Y si antes elegiste esta también de 3 días de cuenta premium, tenés en total 10 días de cuenta premium, chicos. O sea, que no está nada, nada mal. Así que bueno, queridos, eso quería decirles. Aprovechen esta oferta del día D. Del día de, y después veremos cómo evoluciona esto que tiene que ver con este tanque eh, premium de tier 8 um, polaco. Bien, la verdad que nada. Vamos a ver, vamos a ver porque ya les digo, es super test. Y el super test eh, puede que llegue a nuestras cuentas, puede que no llegue nada. Así que este CS-52 que es como se llama, su nombre real es CS52 polaco, nada veremos si, si está bueno, si llega así o no muchas gracias suscríbanse al canal, dejen ese like arriba, dejen esos deditos arriba por favor, que eso ayuda un montonazo al canal y me eh, me estarían dando una mano gigante abajo chicos, como siempre les digo, si tienen la posibilidad, si pueden ayudar al canal les agradezco, tienen los links de donación, claro que sí, después otra cuestión más, abajo también tienen eh, el link del grupo de WhatsApp, en el cual básicamente informo cuando juego con la cuenta Sheriff y demás, para que vengan a ganar oro, o porque estoy streameando, o porque estoy haciendo algo, o porque simplemente subo, por ejemplo, como subí hoy, la página de Tan Rewards en español, para que estén al tanto de todas las novedades. Eh, Tienen link de Discord también, somos casi 500 personas en el servidor de Discord. Nada, impecable, chicos. Les mando un beso a todos, cuídense mucho, gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!